Bueno, me encuentro con Alejandra Isa de Mase. Hola Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Alejandra, cuéntanos, ¿qué trajimos para el evento? Tenemos productos 100% artesanal, tenemos mermeladas caseras, galletas, eh, tortas porcionadas, tenemos postres en jarra y tenemos una demostración de las tortas personalizadas que hacemos. Vale, en las redes sociales, ¿cómo los, los podemos encontrar? Mace-pastelería en, ¿Para en, Facebook? En Instagram Ah, en Instagram Y, para y en Facebook, Facebook Mace Pastelería Bueno Alejandra, una invitación para los caleños para que vengan al evento y disfruten de, de tus productos Les invitamos a que vengan hoy, vamos a estar hasta las 11 de la noche, mañana vamos a estar a partir de las 10 de la mañana A que vengan a probar nuestros deliciosos productos y a conocer las otras marcas que nos están acompañando Pueden traer a su mascota si lo desean Bueno, ya saben, ¿no? Si tienen mascota la pueden traer, gracias Alejandra A ustedes